Mi nombre es Claudia Alexandra Gómez-Corto, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el lapso de esta segunda semana abordaremos la temática de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestro medio. Bienvenidos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Por ese motivo, es fundamental ser conscientes de los cuidados para mantener el estado de salud adecuado, acorde a nuestros padecimientos, los mismos que por el tipo de tratamiento pueden afectar la cavidad bucal. Y a su vez, estas afectaciones pueden repercutir en el bienestar sistémico nuestro o de nuestros familiares que padezcan una enfermedad crónica. Para el desarrollo de los temas previstos es necesario realizarnos las siguientes preguntas. ¿Durante el embarazo puedo desarrollar diabetes? Sí. Si usted está embarazada, deberá hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa entre las 24 y las 28 semanas del embarazo. El control de los niveles de azúcar en sangre es fundamental para mantener la salud suya y de su bebé y evitar complicaciones durante el parto. ¿Las personas menores de 60 años pueden desarrollar osteoporosis? Sí. Este tipo de osteoporosis se lo denomina juvenil idiopática. Es una forma rara de osteoporosis. Sin embargo, ocurre en niños de edades entre los 8 y los 14 años de edad, en los momentos en que hay un aumento en el crecimiento. ¿Cuáles de los tipos de cáncer son más frecuentes en nuestro medio? Los tipos de cáncer más frecuentes son carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma, mieloma múltiple, tumor cerebral y de médula espinal. En la presente semana se abordarán los siguientes temas. Enfermedad crónica frecuente, diabetes, osteoporosis, cáncer, alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurológicas, deficiencia de hierro. De cada una de estas enfermedades crónicas abordaremos... Técnicas de diagnóstico, tipo o variedades, tratamiento, tanto médico como paliativo. Música Fundicemos un poco más sobre estos temas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden influir en la aparición de la osteoporosis? Los factores de riesgo que influyen son El envejecimiento, ser de talla pequeña y delgada, antecedentes familiares de osteoporosis, Tomar ciertos medicamentos que inhiben la formación de nuevo tejido óseo, Ser mujer de raza blanca o asiática. Tener baja densidad ósea. ¿Cuáles son los exámenes que puedo solicitar al médico para saber si tengo cáncer? Hemograma completo para determinar los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Análisis patológico de biopsias. Pruebas radiológicas y por imagen. ¿Qué les parece estas interesantes temáticas abordadas?